Y hemos conseguido una entrevista muy interesante. Así es. Eh, está con nosotros acá Luis moreski que es eh, ex tenista mendocino y que fue entrenado por Raúl Pérez Roldán, justamente el padre de Guillermo, el hombre acusado de estos maltratos físicos, psicológicos y hasta económicos. ¿no? Eh, hola Luis, gracias por venir. Tal, gusto, ¿Cómo chica? estás Luis? Bien, muy bien, gracias. Bueno, necesitamos empezar de cero, ¿no? Un mendocino que estuvo con ese hombre que hoy vemos eh, en, en esa serie de Star Plus y que nos, nos causa hasta rechazo, porque la verdad es que... Es descarnado lo que se ve, lo conociste, fuiste su alumno, ¿qué edad tenías? Eh, yo comencé con Raúl a los 16 años, uh -huh, uh -huh. Eh, me fui a Tandil a probar, no a probar, en el año 2001 yo termino número uno del país, en ¿sí? el eh, año 99, 2000 vino Guillermo a trabajar a, a la Federación Mendocina de Tenis, uh -huh, uh -huh. Eh, en donde nos ayudó mucho a, a los chicos acá de la provincia, en la parte formativa uh -huh. ¿sí? mirá, mirá. Hombre, qué loca. Eh, Fue muy sí, muy lindo y, y bueno, me ayudó muchísimo eh, En ese momento yo entrenaba con David Pía, uh -huh. El mejor entrenador que, que ha tenido Mendoza, un reconocido Y bueno, David eh, captó muchas cosas positivas de Guillermo como jugador, como entrenador Y, y bueno, las basó... Eh, se basó con nosotros eh, en, en esos dos años que trabajamos muy bien y bueno así logré eh, posicionarme número, número uno del ranking eh, de Argentina y, y bueno Guillermo viaja después se va de Mendoza eh, en algún momento hablas con él del padre no, <coughs> no había sentido dos o tres comentarios pero comentarios pero, pero digo no te vinculas ¿Sí? con el padre por él eh, sí? no lo sé porque creo que un poco sí Raúl, cuando quiere volver a entrenar a chicos, digamos, quiere hacer la última etapa de él, porque yo lo agarré a Raúl con 54, 55 años. Perdón, te interrumpo acá. ¿Cómo llegás vos a Raúl? ¿Te lo recomiendan? Raúl viene a Mendoza, porque le dijeron que había unos chicos que jugaban muy bien al tenis. ¿Crees que Guillermo.? Y creo que Guillermo tuvo que ver en eso. Bueno, acá. Hubo un chico que fue el mejor jugador de Mendoza, Martín Alun, uh -huh. y, y bueno, y estaba yo también. Éramos un número uno y número dos del país. Entonces, bueno, eh, se junta Raúl con el entrenador, con nuestros padres. Nos comenta lo que quería hacer. Y no llegamos a ningún arreglo uh -huh. en ese momento. Eh, a los meses, yo sigo eh, jugando, pero... Ya la parte económica estaba muy afectada porque es muy caro jugar al tenis sí. profesionalmente. Uh -huh. Y acá no salía ningún sponsor, era muy difícil. 2001, crisis. 2001, sí, uh -huh. una crisis terrible. Entonces. Luis, eh... no para los que desconocen, el tema de los sponsors se encarga el entrenador de buscar, de conseguir. Sí. Eh, sí, en gran parte sí uh -huh. Por supuesto tenés que tener resultados para salir a buscar claro, un Claro, pero él es el que te, el que te va llevando Y el que te hace el puente al que el, entreno, al que el sponsor llegue al jugador Exactamente O sea que todo iba por Raúl sí. eh, En tu caso Por David David Pía en ese momento uh -huh. era, era tu entrenador era Pero entrenador. no conseguías sacar Entonces, sponsor eh, David buscando por todos lados No, no, no, salían, no salían los sponsors no, no, no había plata en ese momento y bueno, no me quedó otra que decirle David, yo hasta acá llego con vos uh -huh. Porque uh -huh. Sí le hice en ese momento la llamada a Raúl uh -huh. y Le digo, mira Raúl, quiero jugar al tenis eh, Y él me dice Tomate el micro, venite con lo que tengas Que yo te banco ¿De edad te fuiste a Tandil? Y me fui a Tandil uh -huh. en abril del 2002 Pasaron un par uh -huh. de meses Porque eso fue a fin de año del 2001 Enero, febrero Que, que no parecía nada Yo había hecho pretemporada y bueno, me fui a Tandil y, y estuve 20 días viviendo en la casa de Raúl. ¿Con ¿sí? la familia de Raúl? Con Liliana, eh, la mamá de Guillermo y Raúl. Y, y son esos 20 días, viste, que, que te endulza por todos lados para que te quedes. ¿17 años? D 16, todavía no cumplí 16. 17. Sí, cumplo en julio. Y, y bueno, y así fue que, que me endulzó de tal forma y los entrenamientos eran duros, pero... Eh, era lindo entrenar duro Yo estaba acostumbrado a entrenar muy fuerte Muy fuerte porque quería dedicarme a eso uh -huh. eh, Pero como no. decías los entrenamientos eran duros ¿Ya ahí se veía cierto destrato o, o duros? Porque no. bueno, te exigían No, no, no No, no notabas nada eh, no, no notaba nada todavía Era, era algo... Era, eran duros pero no, no había malas palabras No habían... Eh, yo creo que fue todo endulzar a, a, a, al jugador como para que se quedara porque después de esos 20 días firmé el contrato. Uh -huh. ¿Por cuántos y, años? Por siete años. Y, y después cambiaron las cosas. Una vez que firmaste, una vez que el firmé, empezó. Firmé. Eh, yo me tuve que emancipar. Sí. ¿sí? Y ratificar a, a, a, al cumplir los 18 años, que yo estaba en conformidad con ese contrato. Uh -huh. Entonces directamente el trato lo iba a tener conmigo, no con mis padres. Fortito. ¿Qué decía el contrato? A ver. Ah, no, el jugabas contrato. Y ganabas, simple. Que... Eh, el 80% de las ganancias eran para él El 80% sí Ajá. Para él y un grupo de dos personas más que eran mis sponsors, además uh -huh. de él uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Siete años era el contrato? Siete años ¿Sí? eh, Ese porcentaje iba a cambiar Después, cuando se equipararan los gastos. Sí, detalles. Sí. Pero básicamente. Y hay eso. muchas cosas que, bueno, no se cumplieron en ese contrato. Me, me imagino también, escuchándote, ¿no? imaginando un chico tan joven, con tanta ilusión, con tanto futuro, con tantas cosas vividas, que lo económico no, no, no lo dimensionabas tanto, ¿no? Vos lo que querías era no. llegar, tener un buen entrenador sí. y eh, vamos por ahí. Siempre por lo que sufrí un poco fue por la parte económica, porque. Eh, uno quiere jugar tranquilo claro, ¿sí? claro. Uno le ponía todas las ganas Yo viajaba todos los días a Rivadavia, a Mendoza De Rivadavia, a Mendoza Y venía y hacía 120, 130 kilómetros todos los días para entrenar Entonces, eh, hacía un esfuerzo grande ¿Seguro? Pero porque me gustaba muchísimo eh, Y de repente, ¿cuánto es lo máximo que estuve alejado de mi familia? 15 días, que viajé a Estados Unidos, 20 días De repente al firmar con Raúl me fui seis meses a Europa y fue, eh, a, a, Ahí fue difícil, muy difícil Sí, porque empezaron los malos tratos, la agresión verbal, eh, y bueno, como cuenta Guillermo un poco en el documental... Cuando no rendías como él quería. Sí, exactamente, o sea, eh, Raúl era una persona que si ganabas, eh, había un pero siempre, había una crítica. Claro, nunca era nada suficiente. O sea, no era, no era una crítica constructiva, digamos, porque, no, no, te agredía de alguna forma, y si perdías... Te claro, era, era feísimo Encima cuando sos tan chico tenés que tener una persona de confianza Esa persona de confianza para mí tenía que ser él uh -huh. sí. Por lo que yo estaba muy lejos de, de mis padres y, y no es como ahora que tenemos un teléfono y, y te mensajeas en ese momento uh -huh. Era la tarjetita, llamar Pero él con todas las letras te decía que en él no te apoyabas Emocionalmente. No, no sinceramente es, no. Lo decía eh, Guillermo en la serie, pero bueno, seguramente hay mucha gente que no ha visto la serie, pero comentaban esto, no que tienen los jugadores de tenis. Esta frustración que sienten, por ejemplo, a la hora de perder un partido, porque competís con vos mismo, digamos, tenés al contrincante enfrente, pero sos vos, no tenés un equipo que te acompaña. Sí. Entonces, qué importante que es la parte emocional para ustedes, y sobre sí. todo cuando no rendís bien y no te va bien, sí. el apoyo de tu entrenador. Porque si tu entrenador te da con todo y hasta cuando ganás... ¿Terminás odiando algo que terminás amando o no? Sí, totalmente Después con el, con el correr de los, de, de, de, del tiempo tuve uh -huh. mejores resultados y empecé a jugar mejor uh -huh. eh, Pero nunca era suficiente eh, Él hacía muchas comparaciones con, con el chico con el que estuve eh, en, la misma, en el mismo momento Que fue, es Máximo González Ese chico juega Copa Davis para Argentina hoy en día y, y nos comparaba mucho con, con Guillermo eh, en cuanto a resultados. Eh, Guillermo venía con una exigencia de, muy temprana, de 13, 14 años. Sí. Y nosotros habíamos empezado un poco más tarde con esa exigencia y, y, y había cierta diferencia si comparaba las edades, lo que ganó uno y lo que, ganó, lo que ganábamos nosotros, por supuesto. Pero... Eh, era, era muy duro recordarlo por ahí eh. ¿Te, te, ¿Te duele? ¿Te, sí, te, te, eh, ¿qué, sí. te, ¿Qué sentís cuando te, te hacen pasar? O cuando viste la serie mira cuando vi la serie eh, se, te, se me vienen todos los momentos Que yo viví eh, Desde que pisé Tandil por primera vez hasta, hasta, hasta el último día que me fui Que me fui de, de Tandil a Europa Y después nunca más volví a Tandil Es más, me junté con él en Cañuelas un día A hablar me acompañó mi abuela en ese momento, y eh, fui con un guardaespalda. Un guardaespalda que nos había dado la señora Fortabat, porque esa mujer decía que era peri, per, muy peligroso, Pérez Roldán. Bueno, yo ya me había desvinculado de él, digamos, eh, en Europa unos meses antes, y, y me acompaña mi abuela porque eh, él quería volver a, a entrenarme. Y yo no quería saber nada y se lo dije. Yo quiero retomar la crónica. ¿no? Te vas a Francia. En Francia este, estuviste seis meses hasta que vos en el decidís año... volver. Uh -huh. Sí, 2002. ¿Qué pasa ahí en Francia? Contanos. Mira, en Francia sucedió. el primer año, eh, <coughs> al estar mucho tiempo lejos de mi familia, fue muy difícil porque, como te digo, había salido 20 días nada más de, de, de Mendoza uh -huh. anteriormente y de repente irse seis, seis meses a Francia eh, no fue fácil. Los primer, el primer mes la pasé dentro de todo bien porque era todo nuevo, uh -huh. ¿sí? eh, Los torneos que jugué al principio fueron torneos Futures, que son los torneos, eh, digamos, de, los más bajos de ATP, como para uh -huh. sacar los primeros puntos ATP. Y yo siempre jugaba las clasificaciones a esos torneos porque no tenía ranking ATP. Entonces jugaba las clasificaciones y tenía que ganar tres partidos para entrar a un cuadro principal en donde si pasabas, cobrabas, ¿sí? Uh -huh. Y empezaba a sacar los primeros puntos ATP, que eso te hace eh, pasar a los challengers, teniendo uh -huh. más puntos y tenés que ir juntando puntos. Bueno, a mí me tocaba perder en las entradas los cuadros principales y él se volvía loco. ¿Y, y ese volverse loco qué y ese implicaba? Ese volverse loco era sentarse como estamos nosotros y decir, mira el esfuerzo que hacemos con los entrenadores, con, con, eh, con los sponsors, eh, la plata que estamos gastando, a vos te parece que rindas de esta forma... Pero con un tono alto y, sí. y, y, y agrediendo. Era, no rendís, no haces lo suficiente. No rendís, no haces no sé lo no. suficiente, no te gusta, eh, no me quiero enojar más. Ah, ¿nunca, ¿Nunca te, quiero te, enojar te llevó más? a levantar no, la mano no, no. o pero intentó alguna vez? No. no ¿Y ¿no? tuviste no, vos ese no. miedo más allá de...? de... A, a, a mi amigo sí. a ah, tu amigo? Sí, él me contó que lo agarró de acá. mi amigo le sacó la mano, por supuesto. A mí, a mí no. ¿Y, y, ¿Y ahora? Bueno, porque es cortito el tiempo... ¿Cuándo es el momento que vos decís, no, pero Raúl, hasta acá llego, no puedo seguir más con tu presión, con, con esta parte emocional que me estás matando, que como digo, así es que algo que ame tanto, que me apasiona tanto, lo termino viendo teniendo falla porque contabas que lo veías y te daban calambres. O sea, ese nivel. Sí, sí. Eh, yo tenía un entrenamiento muy bueno, muy bueno, imagínate el punto que llega la parte psicológica, que no me voy a olvidar nunca esto, entré a jugar un partido, eh, yo esperaba el ganador de un partido, ese chico uh -huh. había jugado tres horas al tenis. Gana, entonces me toca enfrentarme con él, y me acuerdo que él me dice, tenés que hacer el partido largo, porque está cansado. Y ese chico jugaba muy bien el tenis. Eh, entonces, bueno, eh, empieza el partido, lo hago largo el partido, y gano el primer C-7-6, y en el segundo íbamos 6-5, iba ganando yo, y yo me acalambro antes que él. Y era porque él estaba atrás de la cancha, claro. quemándome la cabeza. ¿Qué Lo oías Lo oía y decía? me decía que eh, Que me iba a echar, que me iba a sacar Que no, que no le ponía ganas Yo le claro. estaba poniendo todas las ganas Lo que pasa es que eh, te daban Un deportista de elite tiene presiones Desde ya tiene presiones Pero, pero él te las multiplicaba, era muy duro Muy duro, sí, muy no, duro. así que me acuerdo que terminé ganando ese partido, pero acalambrado. acalambrado. Abdominales, eh, los glúteos, todo, todo. Acalambrado. Bueno, y, y, y como esto, obtener tu primer punto de ATP y que. Eh... Y que me diga, bueno, por fin sacaste tu primer punto de ATP, 18 claro. he años para sacar eh, un punto de ATP. Y bueno, pero fue lo que me tocó. Sí. No, no, no. ¿Y cuándo terminas? ¿Cuándo decís? En ese ¿sí torneo. Ahí... En ese torneo, en, en Italia, en el 2004. ¿Cuántos años estuviste con él entonces? Dos años y medio. Eh, en Italia. No me acuerdo si fue agosto o septiembre de 2004. Yo directamente pierdo ese partido y de vuelta. Eh, porque lo había perdido, que no me había movido, que, que lo había hecho a propósito, porque para él era todo a propósito. Y me dice, anda a cobrar y tráeme la plata. <coughs> Entonces yo voy a cobrar el premio, le doy el dinero. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Te acordás? Ah, eran torneos que eh, mil dólares. <coughs> eh, y me dice, anda a correr en una cancha de fútbol. Y yo me imaginé, voy a hacer un regenerativo del partido que jugué, voy a alongar. No, no, corré. Corré porque no te moviste en la cancha. Mm. Y tuve que correr durante 40 minutos. No me nunca dentro en un equipo de fútbol. Me recordás la... una parte de la serie donde Guillermo estaba lesionado y lo hace caminar. Sí, porque eran todos castigos eso. Y a mí me hacía lo mismo. Era, era, eh, eh, en eso... <coughs> Se portó muy mal. Muy ok, mal. y te dice, correr. Bueno, después de eso, cuando vos, termino si ¿tengo de correr, que ir de acá? Cuando termino de correr, eh, me dice, mañana, cuando estés jugando tu compañero, cuartos de final, vos vas a venir acá a esta cancha, no vas a ver el partido, y vas a correr. Y esa noche no pegué un ojo. Y me acuerdo que le llamé a mi mamá, a eso mi papá, a preguntar que... y le dije que yo me iba. Que me iba. Encima encima no podía irme en la noche, desapareció, porque él... Unos meses antes eh, se había quedado con mi pasaje. Oh. ¿Se pasaje, había agarrado el pasaje? Tu pasaporte, todo. Yo tenía mi pasaporte. Ah, pero el no tenía el pasaje. pasaje. Claro, claro. Eh, porque si no, yo agarraba y me uh -huh. iba. ¿Te, te, te, ¿Te dio miedo el momento que le dijiste, Raúl, no puedo seguir más con no, vos? No. No, vos sabes no. que. No porque ya lo quería enfrentar. Tenías, ¿Estabas diciendo yo, yo estaba, que se, también? Estaba decidido a enfrentarlo. Uh -huh. Habían estos. Los, los primeros. Esos dos años y medio. Me había eh, callado en muchas cosas y, y siempre yo tenía la culpa de todo. Entonces, como aprendes a, a agachar la cabeza y decirle, está bien, tenés razón. Eh, y como les dije hace un rato, era una persona que te imponía el miedo. O sea, lo veías y... Bueno, ¿y, y, y se resiste él cuando le decís, me quiero ir? Se, él me dice, ¿estás seguro? Sí, sí, me <coughs> quiero ir porque no quiero estar más con vos, le dije. ¿Te quedaban cinco años? Me quedaban cuatro años y medio. Ajá. Uh -huh. Y me dice, bueno, ya sabes lo que tenés que hacer entonces. Sí, sí, por supuesto, si tengo que dejar de jugar, no eh, lo dejaré, pero no quiero estar más con vos. no la paso bien y, y bueno. Me dice, bueno, vení, acompáñame. Mi amigo pierde, más enojado estaba él todavía porque sí. a mi compañero. Y me lleva a la confitería del, del club, sacó una hoja, una lapicera y... Y me dice, escribí, y me dice, quiero que escribas que no querés jugar más al tenis porque no te gusta, eh, poné extraño a mi familia, no deseo más eh, este deporte. Bueno, todas esas cosas las escribí sinceramente porque... Yo quería irme sí. él Quería, dejar yo quería, irme, escrito quería, quería que me dé que... el pasaje y quería irme No quería verlo más Él quería dejar algo que, que mostrara que no era el responsable Él quería dejar eh, ante quería sus desligarse. amigos Que eran los sponsors Y abogados sí claro. eh, Dejar, mira este pibe no quiere jugar al tenis claro, por esto No es responsabilidad mía él Y sinceramente <coughs> Yo en una nota hace dos años En una carta que hice eh, Lo escribí Y yo llegué a odiar el tenis Llegaste a odiar el tenis. Llegué a odiar el tenis. Eh, eh, te, vol eso. ¿Te volvés a Argentina y, y cuando llegás acá no, no volvés cuatro... a tocar una raqueta más? Eh, durante cuatro meses. cuatro meses. Cinco meses no, no jugué nada. Después, bueno, esto lo comenté con unos abogados eh, y los abogados me dijeron: Mira, volvé a entrenar. Volvé a entrenar, volvé a moverte, vemos qué se puede hacer. Claro, pues estabas preso del contrato con él, Se sí. quedaban cuatro años y medio. Exactamente. Entonces, eh, en ese momento, bueno, mi abuela, eh, gracias a esta gente de Fortabat. Claro, hay que decir que tu abuela trabajaba con la familia, Fortabat, la familia Fortabat, Fortabat, por eso este, el custodio que te acompañó y porque... Exactamente. Bien. Entonces, bueno, eh, conseguimos un abogado, eh, siempre en la rama deportiva, ¿sí?, y él me dice, mira Luis, empezá a jugar porque hay... uh -uh. estoy leyendo el contrato y hay muchas posibilidades que puedas volver a jugar. Uh -huh. Y bueno, eh, en esa charla, que también me junto con él en Cañuelas, era por, por el contrato este. Claro, porque uh -huh. vos que tenías que pagar un millón. Yo tenía que pagar 100 mil dólares que quedara mil. por año de contrato. O sea, 450 mil dólares. 450, dólares. Okay. Y bueno... Eh, no lo pagás, dejá de jugar al tenis claro, directamente, no, no, ¿Qué? no podés. Que ir? ¿Y qué? ¿Qué pasó en Cañuelas? No, te, hay que cerrarla. Eh. En sí, Cañuelas, eh. bueno, nos juntamos y, y me dijo, vos antes que, que te subas al avión y vayas a Europa a jugar, eh, tenés que ponerme acá una plata, que fíjate dónde las vas a sacar, si no no puedes jugar más al tenis. ¿Sí? Así que bueno, eh, directamente.. No le hice caso. Sí. Le hice caso a mi abogado en ese momento. Y viajé a Europa a jugar un año más el Interclub y me vine. ¿Y no apareció él en ese tiempo? No, no apareció. No te lo encontraste ni nada. No, nunca más. Hoy, eh, escuchando toda tu historia, vos escuchándote de vuelta y haciendo como este repaso ¿no? de todo lo que viviste y todo lo que te pasó, ¿qué sentís que la vida te puso como experiencia de todo eso? Capaz que me imagino que debes pensar muchísimas noches ¿Por qué me tuve que topar con Raúl? Si no hubiera estado Raúl en mi vida, capaz que mi historia hoy sería distinta. Pero, ¿qué le sacás a todo esto? ¿Qué le explicas a tus hijos también como historia de su papá? Eh, mira, eh, yo no puedo decir que... No me puedo arrepentir tampoco de lo que hice. Eh, no le puedo echar la culpa a mis viejos de nada tampoco, porque... En definitiva, yo... Yo sabía que Raúl estaba interesado en mí Lo que pasa es que yo lo veía de otra forma uh -huh. Yo veía a una persona que sabía mucho de tenis Y que tenía los medios para que yo eh, Pudiese salir de, del país Y competir uh -huh. afuera Esa era mi visión uh -huh. Era lo que yo necesitaba pero yo nunca imaginé la clase de persona que podía ser. De verdad no había oído nada porque hoy no, eh, solamente... incluso periodistas que participan en la serie y, y colegas eh, dicen, bueno, lo sabíamos, lo veíamos, pero bueno, como era el padre no nos íbamos sí. a meter, como era... Guillermo habló hace dos años de esto. Sí anteriormente no hablaba y si hablaba la puedo no sé más con quién dice que hablar. hasta con la psicóloga ha ido a terapia muchísimos años seguro. y que recién ahora lo está hablando con la psicóloga y seguro eh, pero había un trato eh, lo, fuerte digo Bonadeo lo dice claro pero eso no llegó nunca a tus sueños no no no, bueno, no, y, no, el... no, no. Y, y, y la gente que me podía aconsejar me decía eh, es duro pero no te decía es un psicópata Claro, claro. Y, y entonces para ir cerrando con esto que te acabo de preguntar, como, como experiencia de tu vida, de, de lo que tuviste que, que pasar. Eh, hay muchas formas de, de, de ser un, un, un gran entrenador. Uh -huh. eh, creo que no es esta. A mí lo que me deja Raúl Pérez Roldán es eh, las enseñanzas en cuanto a, a la técnica, en cuanto al tenis, que era un, una persona que podría haber sido un excelente técnico pero no en, en su forma de, de tratar a los jugadores. ¿sí? La forma de enseñar el tenis, eh, en cómo pararse, en cómo pegar una pelota, era buena. Lo demás no, no, no, no, no me deja nada bueno. Lo demás, eh, como persona, no, nada. No es que a nadie, no, yo creo que... Eh, en la preproducción de este programa hablábamos que en el deporte y, y de alto rendimiento aún más es tan importante lo emocional como lo físico. Sí, totalmente. Vos lo físico lo tenías, te faltó lo emocional, no tuviste ese apoyo. No, no, no, no, para nada, encima, eh, como te digo, estar lejos de, de, de la gente que querés y, y, y no querés que... Yo fui una persona siempre que traté de que mi familia no se preocupara uh -huh. por mí, porque tengo... Muchos hermanos aparte, entonces... Por seguro. Una carga más. Eh, ¿Para qué? No, y, y eso fue lo que también a uno lo pone mal. Luis, ¿verdad? ha sido un placer escucharte por cuestiones horarias... Tenemos que cortar la entrevista, pero la verdad agradecerte. Sabemos que, que te han escrito un montón de medios también para, para que cuentes tu historia, ¿no? A raíz sí. de, bueno, la serie y que estés acá en primera persona hablando con nosotras. Sí. Lo valoramos un montón y esperemos que tu experiencia haya llegado a tantas personas para que no se, para que no se repita, ¿no? Sí, para claro. que no hayas seguro, más. Sí, seguro. Bueno, chicas, muchísimas Guillermo. gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias, Muchas gracias Luis. por venir. Y...